¿Qué tal pichas de gatos? Saben hace tiempo le pregunté a mi abuela por qué no era bueno regresar con una ex. Ella me respondió, cuando vas a caminar al bosque y te encuentras con el mismo árbol dos veces, eso quiere decir que estás perdido.